Algunos van contra mí Yo no me les escondo, güey Mi nombre es el tinter sí Para ti puedo ser cruel Para ella soy Daniel Les encanta cuando las conecto erizando su piel Ya ves No me logres convencer Lárgate de aquí si solo vienes a joder ¿Quién soy? No me quieres conocer De esa forma tan dura que me hace enloquecer Esto de ser rapero, homie, lo disfruto tanto Tomarme unas victorias enrollando a cada rato Para algunos soy mamá Preguntaron quién llegó, si aquel o sea, Hello es la Vans Pro Tranquilo, si me ves un poco acelerado Es por esas clonas que me han explotado No me siento muy placa, pero sí soy cabrón He recibido matrazos pero también se topó y no, ya no pueden tumbarme No, ya andamos en el aire Güey, escúchate dónde soy El sonido más fino ha llegado la banda no pueden tumbarme, no, ya andamos en el aire Wey, escúchate donde soy, el sonido más fino ha llegado la Vans Pro Hey Vans, alista todo, prende el micrófono Avísala al Gres que va a ser un pachangón Ya tengo algunas house esperando en el coche Pero váyanse calmaos, ellas que se desabrochen El crisar que se ponche para comenzar la fiesta Que huela hasta la esquina, tú sabes la buena merca Voy haciendo mi camino Letrista de, de mis textos, los mejores conmigo Tamaño XL, contenido del más puro Puro hip hop pura crema de todo esto Te lo juro, del subterráneo salió Sabes a qué me refiero Algún día estuve en el barrio componiendo lo que creo Escupo mi veneno a los que nunca estuvieron No podrán tumbarme perros si eso es lo que quisieron y no, ya no pueden tumbarme No, ya andamos en el aire